el carrito o sea que porque hay brigadas así Pin, pam! fue el le queda el le queda el le queda que la estrella es la de cinco puntas porque un pie tiene cinco dedos el tiburón ballena me suena bastante siete metros un bicho de 300 metros te come desapareces Ponerme bichos marinos que no coloca Porque si tú al fuego le pones aire ¿Qué hace? Hola, <risa> ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy vamos a ver, Monstruos eh, marinos, eh, Que viven bajo el agua Si son marinos, viven bajo el agua ¡Oh! Son varias preguntas, ¿vale? De diferentes temas, de animales, de la guerra mundial, de la prehistoria, de, de, de comida, de, de, de todo, ¿vale? Es más grande del mar, pesa 22.700 kilogramos. Eso es un tercio de lo que pesa un transbordador espacial. Me suena, ¿eh? Tiburón ballena, me suena bastante. 7 metros. O sea que, que si te lo encuentras, te asusta, Es bonito. Hay que decir que es bonito. Son de hecho la especie más grande de delfines. Sí, es un delfín, pero plan plan bicho grande, ¿sabes? En plan. Ay que te. Uno de estos podría comer hasta 230 kilogramos de carne en un solo bocado. Pero eso ya se extinguieron desde hace ciclos, en la época prehistórica, antes de antes de que vinieran los neandertales a pintar cuevas. Antes de ahí, eso sí, no veas lo que jala, ¿no? Porque creen los científicos que podría llegar a comer hasta 230 kilos en un solo bocado. En un bocado se comen 230 kilos de carne, o sea, muchas personas a la vez. Pueden estar juntas y este bicho... ¡Te come! ¡Te come! Ahí es donde se extingue la razón humana. Pero no por tontos, no. Porque un dinosaurio ha salido a la superficie y ha empezado a comer. ¡Venga, personas, venir a mí! A la Antártida. Son más cortos en longitud que el calamar gigante, pero sus dimensiones son más grandes. No por nada, pero dos años para un animal marino es poco, ¿no? Y más un bicho que mide tres, ay, 300, ¿sabes? si va a decir 300 metros. Giras un bicho de 300 metros, te come, desapareces. 13 metros y dura dos años. De... Míralo, en dibujito. Es mono, ¿verdad? Pero seguramente no sea así. Seguramente sea un bicho... Más feo. Y los lo quieran vender como que es un bicho bonito. Sus ojos son tan grandes como las pelotas de playa. Pero eso ya lo sabía yo. No me cuentes esa historia. Yo ya sabía que este calamarcito tenía tres corazones. Y que es el calamar gigante. Y que vive 20 metros y que dura 5 años. No me hace parte de hacer precaraciones. Esto ya lo sabía. Aparte, tiene tres corazones como los aliens. Porque son grandes. Son bichos grandes. Y más que el tiburón de antes. O sea, flipa. Es más grande que el, el Tiranosaurio Rex. Oso del planeta. El volumen de sus llamadas puede alcanzar 188 decibelios. Eso es aún más ensordecedor que un motor a reacción. Digo yo, ¿por qué salen todos los bichos que ya conocía? No puedes ponerme bichos albarinos que no conozco. Este lo conozco. El tiburón ballena, la orca, el calamar gigante, la ballena azul, el Tiranosaurio Rex también. Uno que no existe. Que, que no lo conozca, que no sepa sus, sus características. usando este tipo de vídeos? Déjame un like. Que digas, este bicho no existía. O sea, no, no sabías tú de su existencia. Pero de esto sí. Eh, Vamos a dejarlo, como que no ha pasado nada. Sifonóforo. Es un organismo colonial descubierto recientemente en la costa de Australia. Los científicos no pudieron estudiar su longitud completa, pero creen que puede tener hasta 118 metros de largo. Por ejemplo, este bicho no sabía que existía. Entonces, pues aquí sí que pega. lo no voy a parar porque esto es publicidad, ¿vale? Adiós. Las esponjas vítreas son pequeñas criaturas extrañas que permanecen. ¿Cuántas patas tiene una libélula? Dos, cuatro, seis u ocho. Seis. Tiene seis. Seis. Trece, veintitrés, treinta y tres o cuarenta y tres. El treinta y tres. Me parece que era porque son dos números iguales, ¿sabes? Por ejemplo, el 33, 66, ¿sabes? No forma parte del viejo mundo. América. A ver, si sí, Colón descubrió es América. Es América. Es América. Es el azul. El azul. Pitágoras. Me parece que era Pitágoras. El, el, el de las cosas estas así. Pitágoras, para poder quemarse. Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno. Porque si tú al fuego le pones aire, ¿qué hace? Déjame un comentario donde ponga. Pregunta. Y la gente cuando entre dirá: ¿Por qué la gente pone pregunta? Pregunta. Pre Debido a la rotación de la Tierra. Efecto Mullins. Efecto Scrying, de... Efecto Doppler o efecto Coriolis. Doppler. El efecto Doppler. El, el, ¿Sabes lo que te quiero efecto decir? Efecto Coriolis. Ah, pues no, no pasa nada. Anunció México la independencia de España. 1780, 1810, 1816 o 1848. Bueno, me acuerdo. ¿1810? En 1810. ¡Vamos! 2, 8, no me acuerdo. 12. No me acuerdo. Mira que tengo el libro de, de anatomía ahí, ¿sabes? 12. No, no iba a mirar la respuesta, Pero ¿sabes? La número qué? 20. No hay que hacer trampas. Venga, parece un concurso, ¿sabes? Esto? ¿Qué país combatió contra el Imperio Alemán en la Batalla de Verdún en 1916? ¿Francia, Italia, Inglaterra o Polonia? ¿Polonia? No me acuerdo ahora. Polonia era, ¿no? Francia. Francia. Esto pregúntaselo a Newton. ¿Qué es el que descubrió la, la la gravedad? A mí no me lo preguntes. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, señor. La C, o sea, la B, es perdón. Actinobacterias. Cianobacterias. Cianobacterias. Las cianobacterias. Uh -huh. acertado.